Después de Romero, punto. <risa> no, es que también, mira. Esta es. ¿Te vas aquí con la Bueno, cuando iniciamos no teníamos miedo a prender las máquinas, no sabíamos nada. Estamos aprendiendo a entrar al correo, a manejar la computadora, bueno, y así me gustaría para pa aprender más, para enseñar más a mi comunidad.